que y echemos caja vamos a dialogar quizás sí, sí uno yo soy cuatro muchachos ¿Qué es? ¿Qué arriba? hay alguien en tu yo soy yo soy yo soy Es ¿Está en escaleras o no? Oficiales de las armas no se muevan de ahí, porfa, ya van a venir a arsar. le pegamos un calmazo a este tonto que se duele ¿Qué es lo que dan? ¿Carabinas, sí o qué? 60 ¿Están los que están sí. Ah, vale, pero... Al primero ya tiene P90, solo le faltas carabina. A los demás sí, les papá, falta carabina y p90. Dale. Ahí con el con el nuevo general, permiso. <risa> bueno, muchachos. <risa> Uy, malo. Ay, mi general. Ay, mi general. Dios mío. Bueno, muchachos, ¿cómo están todos? ¿Quién no tiene armas, ¿sí? cierto? Eh, eh. A él le dieron una P90. No bueno, le faltaría bueno. carabina, a los demás sí le falta carabina. Y eso. Carabina y P90, listo. Ya lo sabes. Tengo para acá un momento, pa' si me un loco que me voy a morir y si voy a ir en el águila F. ¿Quién es este? Ahí le pasé, ¿si sí recibe. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, no saben hackear, están hackeando bueno, y sea, hackeando el banco. No saben hackear el banco. Entonces, ¿Qué necesita? Bueno. ¿Cuál es el armamento para, para el banco? ¿No les eh, ¿Carabina especial? Guiño, guiño. Y, y P90, o sea, se pueden usar las dos. Él ya tiene P90. Listo. Sí. Le faltaría la carabina especial y a los demás oficiales. La carabina. Hay, y no por y... dinero, nadie me vaya. ¿Sí ¿Puedo usar el chalequito también? Eh, Sí, sí, saquenlo de ahí. Estoy. Igual ahí donde cuando se ponen uniformes, uniforme se ponen el chaleco necesario, que es el primordial, y aquí llevan el de repuesto. Ah, copy. Oye hey, compañero. Ah, ¿Qué pasa colega, nuestro... pasa. ¿Se acuerdan la escuela cuando uno le daban ganas como de. Ya tú sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo? <ríe> ya vengo. Hágale. Uy. Carabina especial, a quién se la pasa? A mí, a mí, a mí. Listo, ya sí, bueno. fue. Tiene nos baila, Eh, sí, pueden llegar ya, ya que la claro que la Por ya... favor, patrullas, muchachos, y una que otra moto, yo allá, ir en moto con mi general. Ah, sí, viene, viene, viene, viene. Eh, listo, teniente, le parece si le voy informando cuánto fue adentro. Ya llegué. Se dicen que patrullemos, no sé si están robando el banco. ¿Qué pasó? se vaya al solo, ¿no? porque No, va, con Julio. Uy, ¿Cómo? Sí, ¿cómo? No. ¿Sabe qué arma tenía el Mañas? ¿El Mañas? El que no. acabo de procesar. loca lo no, no No, no, o sea, yo se la quité. Tenía una tech 9 ilegalísimo. Ojito, no ha oh. ¿sí? por no arma. Uy, ese tipo va a tomar la Lachinflin que va manejando Va a la máscara Después la confunden con casco Y ya tú sabes yo yes? vi en el banco Ahí está muchachos, ya, ya nos estamos desplegando para allá Todas las unidades uh, al banco entonces 10 tener dos más o menos Por acá, 47 oh, Por favor, déjalo hablar al negociador nomás. Gente Figueroa va a, proceder a hacer primero el estadio de Banco Central. ¿Cuál es el? Eh? Uy, compañeros, tengo acá una sospechosita. Oye, oye, oye, ¿Tienes, ¿tienes comida? Sí, sí, sí. Listo, Uy, dame comida, por me muero, el me día. muero. Pendiente la otra salida. Me muero, me muero, me muero, me muero. Águila, ¿no? revisa algún tirador en los tejados o negativo? Eh, yo Águila, pendiente por la calle del Oeste. Al lado del de ese bar que está ahí en la esquina, en el callejón. Listo, recibido, disparo. El negociador, ¿cómo van para allá adentro? Eh... bueno, general, no hay ningún... Eh, mi... Eh, qué pena, vamos a echarle un momento. Eh, mi capitán, eh, mi general, tienen dos rehenes. Vale, ¿qué están pidiendo por ellos? Fumarato, no jodas. Ya te digo qué están pidiendo. Vale, recibido. Eh, no visualizo tirador en... los techos. Vale, recibido, aquí no. Eco, Banco Central, todo y novedad, proceda a los callejones hacia el sur. 10-4, Figueroa. es que dicen chicos, la ganamos o la apretemos uy si tengo la necesidad de ahí al pelo Que bueno, yo no es que sea muy bueno así disparando, así que no me tenga mucha fe si lo voy diciendo. Ay, nada que pueda hacer la necesidad. Tenemos tiradores, Águila. Todos han... Negativo adentro? mayor. Todos han... Uy, le estaba haciendo pipí también aquí. Mani qué? no sé, decían ¿sí, o qué. Yo fe de cayó, ¿qué? Uy, no. a oh, mani, como así, manny. Sí, este... No, que... no, usted si es el negociador, hágale. Que si quiero hablar con alguien de mayor rango, que entregue un Ren. Así de sencillo ya. Uy, cómo. Hoy se vuelve. Ojalá. Uy, se imagina que cuando empiece la acción yo me esté haciendo popis aquí. Uy, No hay nada que pueda sin la necesidad Oa oh, mani Maximiliano Yo colega, cuente eh, tiene un cargador que ¿Cómo me preste va los por el de el ropa, nuevo, No, nada ¿Qué ordena mi general? ¿Cómo va el perímetro por el ECO? Todo sin a la... mi general ¿Hay necesidad que pronto estamos por esa puerta por el Racío Minato Aguila, se puede dar una pasada por la parte norte del hospital del banco que hay un callejón. La puerca está en la posilica. Ah, Hey Medina, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Usted pues solicitó a aquí. No, solo una. ¿Por qué otra águila de la policía sobrevolar por acá del quinto? Eh. Mi mi, mi. mi general le, le comento. Negociamos tres ¿Sí? carabinas y, y. el águila. Porque estaban pesados, querían matar a los... Eh, no veo. Pero, pero otra, hay dos hay águilas, porque hay dos águilas? ¿Quién sí, es el de la otra águila? Yo no, creo no, sí. que es un cimente. Ah, bueno. Por acá pasa mucho el cimente del, del águila. Eh necesito. eh necesito. Santi Mayor, por favor, podmete también a, a cargar. La a, puerca está en la posición. AP90, porfa, y necesito otro oficial. Listo. Hey Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Bien okay. o qué? Águila, por ¿Doy? favor, retírese. Listo, perfecto. Águila se retiraba. Ah, oh, Listo. Listo. Le, le comento, mi general. Fueron tres carabinas. O sea. Ay, ay, ay. Metieron un taser. Ay. Ay. Bueno, nos vamos a ir el mayor, mi persona. Y quién más. Eh... Es más, quién más no. Eh. Camilo Arias. Señor. Por favor, en, con P90, listo. Uy, yo no tengo P90. No tienes, ¿quién tiene P90? Eh, eh yo. Listo, entonces Jacob, el mayor y mi persona con. Uy, sí, de pronto P90. no tienen cargadores para la P90. ¿Quién tiene ahí que le da el yo, yo tengo cargador acá, acérquese aquí al el. 10-4. Eh, necesito ¿cuántos somos acá en total? ¿10? Espérenme. Somos nueve. Necesito cuatro en, en, en secundaria, no haya, sin entrar, obviamente. Se les estará avisando mi general y mi persona o el mayor. Y el resto aquí en principal con conmigo, por favor. Diez cuatro. Sí, tío, yo me quedo en, en la secundaria con Figueroa ¿vale? Aris. Diez cuatro. Eh... Listo, muchachos, ¿están listos? Listos. Ya va a mandar los diez segundos, listo. Figueroa, venga, pues, vamos. Oy, va va para pa, no, no. pa principal, va a ser copy, para principal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo sí puedo muchachos. Mati si, tengo miedo. Yo también, colega. ¡Ay! Comenzaron los vergazos. ¿Tienes cargadores ahí de, de la no. segunda, de la especial? No, nada. No tengo proveedores. Uy oh, no. no puedes, falante. No gasten sí, me tampoco las innecesarias ni, ni pequeñas y tanto, listo. Es más que todo para los de secundaria. Cuidado que pueden estar ahí nomás, estén muy pendientes. el del carro. tienen el es que está posición en el carro de secundaria? Ok, ahí le traspasan las con el carro. ¿Será? Uh, no. uy, ¡Uy, uy! uy uy. del techo? Tirador, tirador, techo. ¿Dónde, dónde? Techo, techo. Eh, ¿no, es que en tirador está en el techo de atrás del banco. En el techo de, de Pero... del banco. Pero el águila está literal encima de ellos. Loco, no. Yo no vi tirador en el banco. Deme un segundo y yo voy y lo, lo neutralizo. Estén pendientes, que, que ese man solo muestra la cabeza cua, por lo que está alto. Listo, Entonces, dale que es, yo voy a subir a neutralizar. No 10-4. Estrégalo ahí. Ojo con los del banco de todas formas. Exacto. Sí. Ojo no descuidemos están... puertas. Sí, también ojo con los que están pegados a, al banco central. ¿Cuál? ahí dentro del barco ¿no han salido? negativo muy mayor bueno ya les informo la visual del tipo 10-4 eh... lo veo Tocado, tocadísimo. ¿Tocadísimo? El del techo. Sí, sí. sí. Que se corta una sí, cuerda. ¿Alguien tenía un carabina? Lo hubiera batido. Yes, oh, con la puerta, ojo con la puerta. Hey, carro. Nuestro está caliente, un vuerto de secundario está totalmente libre. El tirador está bien jodido, mal se vuelve a piquear. No en visual el tirador, son dos. Son dos tiradores. Tiradores individual, creo, ya se puso chaleco nuevamente. No, Cataste está caliente. Ya hay dos tipos en el techo para más cola. Cuarto secundario totalmente libre. Cuatro, eso aquí con el tirador, ya le pegué bastante. Ya sabe que estoy acá. Si quiere... Eh, ¿Quién es el oficial que está aquí en primaria? Si avancemos a primaria. Dos. Estén pendientes de los lados, que no hay Apoyen al que entró, apoyen al que entró. Oh, cuidado, cuidado, no, cuidado. Uy, oh, oh con blindadas. Hay uno No hay confianza porque yo estoy lejos y de blindas para apoyar. Oh, oh, oh. Hay uno en los escalones. Bueno, uno en los escalones de la izquierda, sí. Pero en la parte de abajo, ¿en dónde lo vio, compañero? Está, está en la parte de abajo, en la parte de los, de las cajas. Listo. Ojo, ojo, Rey, es. Ese Alguien ese, que me ese, pueda intercambiar eh? la carabina. El no oficial que está. El oficial que está aquí, el oficial que está ahí.. Ah, creo que es... El que está piqueando a Blindar le está haciendo bien. Solo que. O sea, no se quede tantando la cara, listo. Listo, listo, listo. Este de arriba está dando mucho a la pata, el que eh, está arriba el compañero tío. 10-4. ¿Saben en qué parte fue? Secundaria. Secundaria, Es que por eso les digo que no pico. ¿Quién inglés. ¿Va a tirar un gas? ¡No! está arriba, estoy. loco. Alguien tiene un chaleco de sobra. Loco, alguien que me cambie la AP-90 porque esa ya le he pegado balas a ese tipo y no me llegan las balas. ¿sabes? ¿Quién está Ope, con el compañero arriba? ¿Dónde está? Que yo estoy dentro. No hay nadie más arriba ¿Qué no. oh. Mosca, mosca ojo oh, con el fuego, amigo, compa eh, muchachos Se a... Pero es que muchachos, les, les, les dije que no, que no entraran en secundaria, muchachos Porque yo sabía que ellos tenían ese pick Y yo aquí arriba, loco, con el tirador, con esta P90, no le hago nada Vea que el oficial que está apuntando hacia escaleras, ¿cómo se llama? Camilo. Machimiliano, Machimiliano. Uy, papi, El de, el de, el de, el de blindada se está mostrando esa cabeza. Uy, se escondió. Ahorita la estaba mostrando increíble. Eh, si quiere el compañero que está ahí y entramos los dos a escaleras de una. Copien la juega, en la juega. que Aquí en la parte baja del lado izquierdo la también hay uno. Se nos tiran. Les abaten a otro hombre y les aconsejo que se salgan mejor. Los van a salir todos después. Ya no tiren más gases. Creo que solo está arriba. O sea, solo hay uno en escalera arriba. Hay alguien en secundaria. Yo, tío. Soy yo solo... Pendiente pendiente, curarse. la juega. Vea, ¿quién es el oficial que está apuntando ahorita para pa escaleras? Maximiliano, en el lado izquierdo. Vea, Maximiliano, vamos a hacer esto. Nos vamos a tirar para escaleras. Tú giras... Uy. Tú giras hacia el frente y yo hacia la derecha cubriéndote, ¿listo? Copy. Avisa. Cuando, cuando cuente hasta tres, yo voy primero. ¿Listo? ¿Van a avanzar listo yo a bajar? a, a escaleras, sí. Uno, Pues ya voy dos, bajando tres. no lo ¿Es el ¿Es el ¿Está en la escalera, yo ¿sí <risa> <risa> uh. <risa> no. Uy, puta. No, y caí fue achado. No, F. ¿Cuántos con vida? No, muy pay, somos muy malos, pues al menos matamos a la mona esa lo menos uno. Eh, me imagino que sí. Pero no sé cuál es su, su canal. Uy, bien. Por lo menos nos matamos a uno ahí también. Bien, se mataron a Mateo. Bien, ese cuerpo se está bajando todo el mundo. Muchachos, ya todos están muertos. Sí, ya, es ya estamos. Wow, carabina como hubiera servido ahí, loco. No me sirvió ni para tirado, loco, la pena no No, sí, claro, es que de, o sea, como no sabíamos. Eh... Gordón, te buscan acá en comisaría. estoy pues muerto. <risa> <risa> Un saludito. Sí, ahí sí no puede hacer nada. No, F chicos, ¿a qué me invitan no, si sí, ya saben no, cómo no, soy? No, entonces, ¿qué, aquí qué negocian en hacer ¿sí? Además de armamento mamá. Ey, J. Pico. ¿Cómo vamos? ¿Viendo qué? O sea, ¿qué, qué se puede negociar? No, si, sí, sapo. Man, se bajó un poco todo. Ahorita hablamos bien, eso, listo? Allá en. Sí, usuario Estamos muy malos Topan, guanito, pan... Malísimos, malísimos. De Andrés. Ay, este tonto. Hijo. Falta algún bandido. Buenas, falta alguno de ustedes. Por no Espere que quiero Quiero tumbar los cuerpos que están en el aire Puedes correr de aquí un momentico, doctor. Un momentico que puedo correr por un lado. Ah, para sacarse la foto. Ah, ok. Ah, ya pues. No pues como cuánto de un banco que hicieron con tanta gente. Como a cuánto salen más o menos. Hey, Fede, dímelo. Yo sabía bastante, imagínate. ¿Ya okay? ¿Tú eres, tú eres? o qué? Sea, Estos caballeros! ¿Ya? ¿Ya podemos proceder o qué? ¿Producimos ya, jefe o no? Sí, sí, jefe. ¿Le vimos Amigo, levántese, levántese. Eh. Más rápido, más rápido, muchachos. A ver si personaje no, no responde al entorno. Entorno. otra ahí. ¿Colo coca? Eh, ¿Coloco qué? Eh, Ok. ¿Cómo yo? ¿Cómo veo yo? Quizás, le escucha. A ver, este. Quería, este estaría. Uff, listo, agente. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí sí puedo atender aquí al general. Ya, <risa> que a mí no me atiende. Oigan, ustedes saben, bueno, ya que estoy viendo la vaina de los médicos y eso. Ustedes saben que está mal cuando dicen que le aplicamos morfina a alguien que está desmayado. Ustedes sabían eso. Que no están grabando heridas, levanta ah, ver. A yo digo, vos. pues, tienen que hacer los expertos en el ámbito médico. lo ¿no? necesitan, amigo. Ver, lo necesitan allá en una joyería, creo. Ay, caballero. Ay, caballero, ¿qué pasó acá? Igual, si le aplicamos en fina. A ver usted, señor. Está mal. A ver, yo le busco aquí el del mineral. El de la máscara de es, que es que por ahí tengo te información. ¿De qué? Que es que me dijeron por ahí, que me mandaron un mensaje anónimo, ¿cierto? Ay, Dios mío, sí. ay, Dios mío, ¿qué es que no, pasó? Que no nos fuéramos, que, es que había gente que Parece tenía intenciones que tuvieron de tomarse malas la joyería, veces. jamás normal. Ah, sí. Ay, nos muchas gracias. Con gusto, con gusto, gente Sí, entonces, eh, van a ir, usted ¿no? me dirá. ¿Cómo no, así, pues cómo si así? el, el que hay uno suerte es que como que se la tomar la joyería ¿Quieren? Vamos, no no no no no es no no no no no no el no no lo que. no no no no que no Esa no no a no es no no no hombre, el se dejaron a robar bueno, el barco. ahora que no lo el... mis ahorritos. Se dejó a robar mis ahorritos. No, no, no, pero nosotros... Porque es que... la P90 desde lejos no hace nada, literal. O no negociar no Es que digamos, sería muy difícil. Digamos si al la hubiese visto al negociador, al tirador yo al beso al tirador, yo hubiera yo anexado a, los, a algunos oficiales para que hayan el tirador el... y obviamente, no, yo les digo y obviamente no, no era, los, los mando con esto, no, no, no, no, con, no, con no, caradina, pero como ¿verdad? no sabía, ah mira, le tengo ah, no, un ve. cargador loco a uno en y así pues tirándole cabezas, la cabeza y tirarla al cuerpo si y el otro que se fue, pues de perder eh, pues si sí, ¿no? ¿no? pues si queremos Sí, sí, si del... tiene uno el... que respondió, tendría una me hora en la 5 yo también, <ríe> yo también me voy a escalar ya no sé muchachos si los que quieren ir sí, si ahí sí ya, <ríe> o mañana la mañana hacemos si quieren no pues ya no hay gente así sana si yo no me voy yo ya se quedaría en está en el piso puto subnormal ¿Cómo? No le diga si. No, yo solo me acuerdo que entré a la escalera, Ay, me chuleteé a alguien y después, como que no sé. ¿Cómo? Se pues? perder, man. No sé. se lo juzgo. Y usted sabe que yo no miento, yo no hay con usted. Uy. Hey, muchachos. Eh, bueno, pero está si está queda, pues muchas gracias por la bienvenida, ¿cierto? Eh, ahí estoy pendiente de todo, lo que necesiten cualquier idea, lo escucho, Después. me pueden escribir, espérate, espérate. me pueden andar, no, no, no, no. y... Uff, pasó mal, sí. hombre Uy, qué me Nos pasó, cabrón, esta mañana. Viene, viene, viene. Voy a llamarle médico. Mucho gusto. Esta mañana, muchachos. Descansa. mañana, muchachos. Connected. Channel switched Ah, sí. sí Sí, sí, ¿qué Dígame. nos pasó? Eh, nos culieron, ¿no? ¿eh? ¿Vamos a joyería o qué? No, ya, yo me voy, papá. Ah, entonces vámonos al chorizo. choris <ríe> Sí, compa, eh, todos los días, desde las ocho y media de la noche Listo, ya me salí de la radio esa fea. Y sí, yo también estoy en la Delta. Aquí que dialoguemos y echamos caja. Vamos a dialogar. Quizás, sí, quizás. Sí, sí. Uy. ¿Esta gente qué? Sí, sí, sí. Las drogas, toda la policía. Oigan, a mi tío, yo ya me voy. Oiganlo, sí. Uy, no bueno, Uy, maria ¿qué pasó ahí? Toda la policía, dice.